...en primer lugar poner en valor el trabajo realizado por los distintos grupos... ...que no hemos puesto de acuerdo para sacar adelante una iniciativa... ...que nos parece central... ...desde nuestro punto de vista... ...el patrimonio público viario andaluz tiene un potencial enorme... ...pero existe una situación permanente de impunidad... ...respecto a la usurpación de caminos públicos... ...nadie entendería que alguien usurpara un colegio, un museo... ...un hospital o una carretera y no hubiera consecuencias al respecto... ...por eso entendemos que esta situación tiene que empezar a cambiar... Eh, es una regulación que por primera vez eh, habla de los caminos públicos, eh, que establece la necesidad, de, en primer lugar, de registrar el conjunto de caminos públicos en Andalucía, de registrarlos como propiedad pública y que da una iniciativa, una herramienta fundamental a quienes hasta ahora, durante décadas, han estado peleando de forma impenitente en defensa y por la recuperación de los caminos públicos en Andalucía, que son los colectivos sociales, las in iniciativas ciudadanas de defensa del patrimonio, de defensa del, del medio natural, los colectivos ecologistas que han estado a los juzgados permanentemente a intentar recuperar caminos públicos usurpados. Esta iniciativa, esta ley, les da una herramienta fundamental para defender lo que es de todo en definitiva que son los caminos públicos. Por fin vamos a tener una ley que garantiza el carácter público de estos caminos y que da herramientas a las administraciones públicas, pero también a los ciudadanos para recuperar estos caminos públicos. Yo quiero agradecer a la Consejería de Medio Ambiente, el impulso que le ha dado esta ley, al Grupo de Podemos, el apoyo que ha tenido y también sus propuestas que están han incluido en la ley y a las, iniciativas, a las entidades ciudadanas, la Plataforma por Ibérica por los Caminos Públicos y Ecologistas en Acción, demostrando que cuando se trabaja juntos se consiguen cosas y que no solamente tenemos que estar enfrentados, sino que esto es un ejemplo claro de colaboración ciudadana con los partidos políticos. Vamos a tener, esperemos que antes del verano, una ley de caminos públicos, vamos a tener el instrumento para registrar hacer el catálogo y registrar esos caminos públicos, por tanto, creemos que a partir de este año vamos a tener una ley muy avanzada en Andalucía y dentro de poquito más tiempo vamos a tener los caminos recuperados y que todo el mundo podamos utilizarlos libremente.